Hola, buenas tardes, buenas noches mis curlies bienvenidos a vuestro canal de Curly Manga, ya sabéis que soy Carmen mangue que soy la creadora de este espacio. Y nada, y espero que, mira, que os quedéis conmigo porque hoy vamos a hablar de algo que mis, eh, mis seguidoras me, me han comentado que querían saber, eh, sobre todo Irene que me ha dicho, por favor, Carmen, por favor, dime qué tengo que saber para hacer un canal de YouTube porque no quiero meter la pata. Entonces, si queréis saber sobre qué, tenéis, qué necesitáis para hacer el canal de YouTube, pues seguir viendo ese vídeo, ¿de acuerdo? y ya estamos aquí otra vez hola hola chicas mira eh, bueno antes de empezar por favor darle a la campanita para que os digan las notificaciones y luego dedos arriba y suscribiros a este canal en el que me encanta siempre eh, ofreceros cosas que os interesan de acuerdo y bueno buenos días buenas tardes buenas noches eh, porque mira yo sé que me veis en diferentes usos horarios yo los tengo continentes así que eh, espero que todas que estéis aquí os sentáis que os agradezco eh, que estéis aquí conmigo, ¿vale? Y ahora vamos a hablar lo importante que es qué consejos os voy a dar o qué necesitáis saber pues para crear vuestro canal de YouTube. Eh, al contrario que la gente os dice simplemente os metáis en YouTube, os creáis el canal, ponéis los nombres, suscribiros. No, yo os voy a decir que no es así. Que es mejor hacer las cosas bien desde el principio porque eso nos va a pasar como a mí, que íbamos hablando poquito a poco de lo que me ha pasado a mí y lo que no quiero que os pase. Vale, punto número importante, el nicho. El nicho es súper importante. ¿Qué es el nicho? Es de qué quieres hablar a quién te vas a dirigir de acuerdo es decir tú puedes hablar sobre cabello sobre moda sobre videojuegos sobre eh, ropa o sea es importante escoger el nicho si no sabes de qué quieres hablar no tienes ni idea vete lo que es a, a Google mira un poco de lo que habla la gente visita a YouTube y a ver si es algo que te cautiva porque te tiene que cautivar te tiene que cautivar te tiene que gustar te tiene que inspirar porque para hablar de ello durante mucho tiempo sin que te aburras porque si no es así si escoges algo que alguien hace porque parece divertido, porque te gusta, simplemente al final vas a dejar de hacerlo, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Vale, hemos hablado del nicho. Ahora, ¿a, qué quieres, a quién va dirigido? El rango de edad. El rango de la edad, las personas a las que tú quieres dirigirte, ¿vale? Eh, pueden ser personas, pueden ser mujeres, pueden ser hombres, puede ser eh, el, o sea, LGTB. O sea, eh, tú tienes que tener, digamos, un rango de edad o de personas a las que tú te vas a dirigir. ¿De acuerdo ya sea eh, por raza de sexo escoge bien por en mi caso yo me dedico a las mujeres afroespañolas o afrolatinas de acuerdo eh, gente habla hispana que, les, que estén dentro del mundo afro, ya sea porque está casado con una mujer africana o una mujer afroamericana, que en este caso las anglos tienen todo el mercado ya, pero, pero que es o sea, o que tengas un hijo, por ejemplo, sea, o hija que sea mixto, ¿de acuerdo? Que tengas en relación con lo que es la raza negra en general, ¿de acuerdo? Y que hables español, okay Para mí, eso es el nicho que yo voy dirigida, dirigir a, y que seas mujer, pero que también sea un hombre que tiene una hija negra y, y quiere saber algo sobre cómo cuidarle el pelo, también estás bienvenido aquí. Como veis, yo tengo mi nicho muy definido, ¿de acuerdo? Ahora, do, eh, esto es el punto número uno, que es el, el nicho, a quien quieres, de qué quieres hablar, de a quién va dirigido. Este es el punto número uno, que son tres puntos, ¿de acuerdo? Ahora, punto número dos, ¿qué quieres conseguir con tu canal? Esto es muy importante. ¿Qué es lo que quiero conseguir con, con mi canal? Pues quiero que me, las marcas me contraten, quiero convertirlo en lo que es, en, en dar, en lo que es eh, dar cursos online para ganar dinero. Quiero hacer reviews para que las marcas me envíen productos. O quiero simplemente convertirlo en un canal donde hacer publicidad. Es lo que ¿y por ¿Qué quieres conseguir con Al final quieres crear una marca. Porque hay gente que crea un canal YouTube, por ejemplo, sobre ropa. Y luego al final acaba creando esa marca de ropa. O es personas que empiezan a hablar de cabello, por ejemplo. Y luego acaban creando una marca de extensiones. Es muy importante saber qué quieres hacer con ese canal. ¿Vale? Para que luego... Eso, esa proyección la puedes hacer de forma, esa transición la hagas de forma fácil porque tienes muy definido el nicho, tus objetivos y lo que quieres conseguir con ello, ¿de acuerdo? ese este es el puso número 2 que es importante. Vale. Tres. ¿De qué, ¿De qué dispongo para crear el canal? ¿Qué dispones? ¿Tienes eh, un móvil? ¿Tienes un ordenador? ¿Tienes una cámara? Eh, ¿De qué dispones? Porque yo, por ejemplo, empecé con lo que es con mi... Con mi con mi ordenador Apple, que el que yo tenía entonces, y ahora estoy con, eh, luego y con mi Acer, ¿de acuerdo? Antes de comprarme la cámara Lumix, Panasonic Lumix, que habéis visto en el vídeo que yo, es, anterior a este, y, eh, y luego antes de empezar a Instagram con mi móvil, que es un móvil nuevo que tengo también, con el que, o sea, la nitidez es muy buena. Pero tú puedes empezar perfectamente con tu ordenador, ¿de acuerdo? Ah, luego, vamos a ver, siguiente. Eh, la iluminación. La iluminación es muy importante, la iluminación es la base, iluminación, iluminación, iluminación, iluminación. Iluminación, porque tú puedes hacer tus vídeos con una cámara, con, una, con un móvil, con una cámara digital, con tu ordenador, pero si no tienes buena iluminación, es que no tienes nada que hacer porque la gente se te va a ir como se me ha ido a mí, ¿de acuerdo? Se me ha ido a mí porque yo no tenía una buena iluminación al principio. No la tenía, entonces la gente, pero la gente que se te va, ya no vuelve. Por lo tanto, estos pasos que te digo son muy importantes. Si no tienes un bolígrafo a mano, pídelo, rebobina el vídeo, vuelve a verlo y apunta, apunta, apunta. ¿De acuerdo? Es súper importante. Una vez que tienes todo esto, te viene ya el background. El background es importante porque nadie quiere ver un fondo feo. ¿Vale? Por eso, los mejores vídeos vas a ver que si solo utilizan lo que es el fondo verde y lo hacen el montaje, y lo hacen súper bien. O sea, tienen unos fondos muy bonitos. Fondos muy logrados o fondos muy divertidos. Y que todo el mundo que empieza al final, cuando ya te dan a dinero, act, crea un fondo estupendo, ¿de acuerdo? Entonces, el fondo es súper importante. Yo el mío me lo he montado porque yo tenía lo que sé. Si habéis visto varios vídeos. había un progreso en mis vídeos. Había un progreso en el que yo iba probando porque a veces es probar el background, la pantalla verde. Pero me di cuenta que la pantalla verde era montar todos los días, desmontar todos los días y no. Y aparte, si no tienes un espacio para poner una pantalla verde, es muy engorroso. Entonces, es mejor quedarte como en este caso mis que yo tengo ahora mismo estoy en lo que es en mi cama a hablar contigo pero el espacio es bonito vale lo he creado así para que sea agradable a la vista entonces estoy aquí entre tú y yo porque me digo lo voy a hacer desde mi cama porque es algo esto es que te estoy chivateando algo que necesitas saber vale y la y creo que eso ya es el punto vale entonces vamos a repasar repasar un poquito eh, todo esto el nicho vale de qué quieres hablar a quién va dirigido Oh, qué quieres conseguir con tu canal, de qué dispones, o sea, los elementos, o, o, o cámara, vídeo, PC, eh, vamos a ver, el, el, lo que es el, la luz, iluminación, iluminación, iluminación, el background bonito, ¿de acuerdo? Una vez que ya tienes todas estas cosas, eh, bien, bien, bien puestas en el papel, bien escrito todo esto, ahora, ahora ya puedes irte a crear tu canal de YouTube, ¿de acuerdo? Ya puedes ir a crear tu canal de YouTube, te metes, si tienes eh, Gmail, con Gmail ya puedes crear porque están, están, están fusionados eh, Google y, y lo que es YouTube. Entonces, puedes hacerlo directamente, ¿de acuerdo? Eh, ya te creas su canal YouTube, haces tu primer vídeo y lo subes. Pero ya sabes lo más importante, ¿de acuerdo? Si hay, si hay algo que eh, no te he dicho o que crees que quieres aclarar, me escribes. Y me dices, mira, Curly Mang, esto se te ha olvidado o te falta esto, ¿de acuerdo? Yo te voy a decir que a mí eh, todas estas cosas... Yo se las hubiera sabido al principio, la verdad que para, me habían ahorrado muchísimo sufrimiento. Y luego algo muy importante, cuando ya tienes tu canal creado, es la perseverancia y la continuidad, ¿vale? Yo, por desgracia, no he podido tener continuidad porque he estado viajando de un país a otro y había, donde yo he estado no tenía el internet no funcionaba, no podía disponer de, de cogerme lo que es la iluminación o de ciertas cosas que a mí me hubieran ayudado muchísimo en esos cuatro años que estuve fuera de España, pues para que mi canal creciera, ¿de acuerdo? En lugar de quedarse estancado como se quedó. Pero bueno, esa es la vida, la vida pasa y tú tienes que ir superando los obstáculos, ¿de acuerdo? Entonces, espero haberte ayudado. Sobre todo a, a ti, Irene, y a mis amigas seguidoras en el que tú crees un canal de YouTube, pues un canal, con, o sea, conscientemente, ¿de acuerdo? Con los cinco sentidos puestos, ¿vale? Para que no te lleves eh, la, los basquetazos que yo me he llevado. ¿Eh? Y, por, y que nadie te engañe luego, este es un punto importante que, el que tú vienes a hacer no tiene que convertirte en el rubio en dos días, ¿vale? es que el rubio es, es un trabajo de muchos años y se, se dedica a un sector que es un sector que digamos tienes más probabilidad de que las cosas te salgan eh, funcionando porque hay mucha gente en esta historia, pero bueno es todo perseverancia y luego también cada persona, como digo yo, lo que es de uno, es de uno, entonces cuando tú creas un canal de YouTube, créalo para divertirte pero hazlo bien me divierto, pero hago bien las cosas, ¿de acuerdo? Y la, la planificación es, es, las, es, digamos, para mí es la madre de la de, de, de las que, de las cosas que salen bien, ¿de acuerdo? Porque un arquitecto no coge de repente, me hace la casa, no, la diseña, hace una maqueta, la vuelve a maquetar, la vuelve a diseñar, borra, vuelve a... Eso es lo importante, ¿de acuerdo? También es, el proceso es divertido, así que tó tómatelo de esta forma. Y dicho esto, recuerda suscribirte, recuerda dar la campanita ¡Pam! para que, bueno, para que te lleguen las notificaciones y recuerda eso, dedos arriba si te ha gustado eh, lo que es, lo que necesitas, pues eso, para, para que tú puedas crear tu canal de YouTube y que sea un canal que esté bien y que no te pase como a mí, ¿de acuerdo? Que va vayan viendo que el canal... Desde el principio empieza bien, sigue bien y sigue bien, ¿vale? Bueno, un besito, nos vemos en el próximo vídeo y nada, chao. Recordad que tenés, me tenéis en Instagram a 24 horas del día que me podéis escribir. vale Un besito. Chao.